Hay ciertas acciones que tú tienes que revisar en tu cuenta de LibreTE cuando estás usando facturación electrónica. Si bien en general es solamente emitir y emitir documentos, hay ciertos detalles que tienes que revisar periódicamente. Quédate en este podcast que hoy día vamos a hablar de uno de ellos. ¿Qué pasa con la firma electrónica si tú no la revisas en mucho tiempo? Bueno, principalmente depende de cuánto tiempo haya pasado desde que compraste esa firma. Pero también hay otros casos que tienen que ver con permisos que se asignan el Impuesto Interno. De eso vamos a hablar hoy día con Catalina. El caso, el caso corresponde a Alex. Eh, él no abrió un ticket. No sé si yo el ticket lo, lo leí con, con voz de preocupación por parte del cliente, pero yo, yo siento que estaba preocupado porque él nos indicó en el ticket que eh, la información que estaba en LibreDT no cuadraba con la información eh, de impuestos internos específicamente de boletas. Eh, igual este último tiempo hemos tenido bastantes consultas y a la vez bastantes problemas con impuestos internos eh, desde que se eliminó la obligatoriedad de, del, del envío del resumen de venta a diario. Eh, en, en base a estos problemas revisamos la cuenta del cliente y vimos que las boletas que él había estado enviando, o sea, emitiendo últimamente, el estado de la boleta era rec. No decía otra cosa más que REC, rec, rec en, to en todas las boletas. Entonces, la primera consulta va en relación con eso. O sea, ¿qué quiere decir que una boleta esté con estado REC? ¿O cuáles son los estados de la boleta? Voy a retroceder un poco. Eh, porque tú dijiste, creo que el cliente estaba con estado preocupación, o sea, Sí, obvio yo que, sentí que, o sea, obvio, que hay obvio. algunas consultas que no, hacen sí. los clientes que, donde es como por salir de duda No, pero si no pero te cuadra, esto, o sea, sí, dos sí, más dos, sentí. o sea, si no te cuadran los datos que están en la biblioteca o los dispositivos internos, obviamente sí. que el cliente va a estar preocupado sí. porque tiene que haber algo malo. O sea, no puede ser sí. que no te cuadran los datos, o sea, podrías cuadrarte siempre. A menos que uses dos sistemas de facturación y eso es otro tema, que no, lo, no, no es el caso de ahora, pero si tú estás usando solo LibreDT para emitir boletas, en este caso, te tienes que cuadrar, o sea, no pueden darte valores diferentes. Eh, en, en el caso de los estados, lo, los estados de las boleta son, son varios, ¿ya? A, al igual que los documentos tributarios normales, son varios estados. Estos estados aparecieron ahora en el 2021, cuando, bueno, en realidad a mediados de 2020, cuando se empezaron a emitir las boletas. Y básicamente son los mismos, son muy similares a los de facturación. No son los mismos, pero son muy similares. Entonces, los de boleta no son los mismos estados que voy a recibir en una factura, por ejemplo. No, no son los mismos, pero los podemos agrupar en tres estados que sí son los mismos. Ya. Yeah. Que uno es como el, esta, uno el estado, eh, en el fondo, el, el, el aceptado sin problema, uh -huh. eh, que en el caso de la boleta se, se llama EPR, eh, envío procesado. El otro es, eh, son los estados rechazados directamente de boleta o los estados con reparo. O sea, en eso yeah. se parece mucho. Ahora, el ciclo... De las boletas normalmente parte por un REC, que es el que dices tú, y termina con un EPR. Con una claro, eso sí es como los estados normales, claro. Eh, y el estado REC en el fondo es solamente cuando eh, tú mandaste la boleta impuesto interno y impuesto interno te, te, te dice, mira, recibí el archivo, pero todavía no hago nada con él. Ya. O sea, recién lo recibí, todavía no, no he visto de qué se trata, ni nada. Solamente recibió el archivo. Después de eso vienen varias validaciones Dependiendo de esas validaciones, se es ve si el documento es rechazado, aceptado con reparo o aceptado correcto. Ok. Eso. Eh, ya. Tú dijiste que el, el estado rec, entonces, era que Impuesto Interno solamente me estaba informando de que había recibido el documento que yo le envié, pero no había hecho ninguna, ninguna otra gestión. Ahora, ¿por qué yo puedo recibir el estado rec y no pasar a otro estado, por ejemplo? ¿Por qué se quedó en ese estado y no avanzó? Eh, eso pasa porque cuando tú mandas el, el, el archivo de impuesto interno, eh, impuesto interno solamente, a ver, cuando tú haces la carga del envío, solamente uh -huh. impuesto interno revisa que tú tengas, eh, yeah. tengas sesión inicial de impuesto interno. Yeah. Pero no hace ninguna validación más respecto al archivo y quién lo manda. Uh -huh. Entonces, yo puedo mandar un archivo de impuesto interno y que de REC, que, o sea, me lo, me lo reciben, en el fondo me dicen, mira, yo tengo el archivo, pero todavía no lo reviso, y después de eso pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, pueden estar malos los folios. Por ejemplo, puede ser un folio que se haya usado. El documento puede salir rechazado porque, por ejemplo, eh, falta, algún campo estaba malo o no pasó la validación de esquema. O sea, pueden pasar muchas cosas. O sea, el REC es el estado inicial. Solamente te dice que el impuesto interno le llegó el archivo. Ya. Yeah. Todavía no, no ha hecho nada. Ahora, en el caso de este cliente, el problema tenía que ver con la firma electrónica. O sea, el cliente pudo mandar el archivo en punto interno, pero cuando llegó en impuesto interno, el impuesto interno, en, en de interno le, le, le, le decía básicamente, el error era... Oye, no tienes permiso para mandar archivos. Claro, claro y, pero y, como root no autorizado... No autorizado a, a enviar. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, como el, el, que en este caso, uno normalmente los errores se entera. Uno los puede saber, claro. consulta al Estado y sabe los errores. Pero cuando el problema es el root en impuestos internos, uh -huh. tú no puedes consultar el Estado tampoco. Porque no puedes consultar el Estado de ese documento uh -huh. que enviaste a ese root. Porque se asigna la, la tupla, la, el root con el envío. Entonces el básicamente te dice, eh, cuando tú consultas después el estado de ese documento REC después te te dice, no está, no, no está autorizado a consultar. Y como no está autorizado a consultar, el documento queda en REC y no, y, y, y no cambia el estado. Claro, porque es que lo raro es que LibreDT, o sea, todos los días agarra los documentos de todos los clientes que no tienen un estado final y vuelve a actualizarlo en forma automática con el objetivo de que se llegue a los estados finales. Claro, es Pero que, en este caso no se hacía. Es que en este caso no se hacía porque eh, la firma no tenía acceso a impuesto interno. Claro. Y si bien esas son cosas que se podrían validar y podríamos chequear, a mi juicio son cosas que, no, que el usuario puede resolver rápidamente. O sea, si como usuario vemos que los documentos están en REC, yo lo mínimo que haría sería entrar a uno y actualizarlo. Y ahí voy a ver el error. Claro, y, sí. de hecho, cuando y al puede... corregir eso, eso no, se vuelve, eso no vuelve a pasar. Entonces, sí, podría ser un caso que podríamos controlar, pero creo que el costo-beneficio de controlar ese caso, o sea, es más fácil que el cliente sepa que si ve un, un algo con estado REC tiene que... O sea, si ve todo con REC y en todo el mes no pasa y no cuadra nada, algo que revisar. O sea, son claro, parte de las revisiones pro... que los usuarios hacer. El problema de, de estas firmas fue que no contaba con los permisos. Entonces, de todas formas, por eso también nosotros sugerimos, sobre todo cuando están en el proceso de habilitación, es que carguen la firma del representante legal en librete porque así no tienen tampoco que estar ingresando a autorizar un, a otra firma para así evitar tener estos errores. Tú dijiste que el problema de, de este caso específico de, de los documentos era eh, por un tema de, de la firma que estaba cargada en librete. Eh, entonces qué ¿Qué, ¿Qué debería yo considerar o quién y dónde se, se tiene que autorizar una firma? Porque, ya supongamos, yo tengo una cuenta en LibreT pero no quiero cargar la firma del representante legal. La firma se autoriza en impuesto interno. Es súper simple. Solamente en impuesto interno. Solamente en impuesto. impuesto interno. O sea, eh, porque qué es impuesto interno el que te dice el RUT no está autorizado? O sea, al final, a ver, tú puedes firmar, con cual, con cual, tú puedes firmar un, un, un documento con cualquier firma, pero el que la valida finalmente es impuesto interno. Entonces, en Impuesto Interno hay una parte del mantenedor de usuarios donde tú dices, mira, este ruso está, está autorizado. Entonces, si yo como representante legal no quiero usar mi firma en libre ETE, yo lo que puedo hacer es autorizar, o no puedo, porque a veces no se puede, porque tiene problemas, situaciones pendientes. Uh -huh. El representante legal y no la empresa, y eso también afecta. Lo hemos hablado en otros podcasts. Ahí lo que se hace es, eh, tú vas a entrar a impuesto interno, asignas el root de otra persona y le das los permisos que correspondan, y con Bien. eso la persona puede trabajar. Si tú cambias la firma en LibreT por otro root y ese root no está autorizado, va a tener problemas, ya, por lo tanto, hay que hacerlo. Ya, otra cosa es que, eh, ¿quién, ¿quién puede eh, autorizar a, a otra firmas? Alguien que te Porque da, ha eh. pasado de que han abierto ticket enviando una captura de pantalla y dice oye, no estoy autorizado a ingresar al mantenedor de usuario y están ingresando con el root y clave tributaria de la empresa. Bueno, a ver, partamos que toda acción que se hace en impuestos internos o sea facturación no puede ser con cruz cl de clave tributaria, tiene que ser con firma electrónica. ¿La firma electrónica de quién? De un usuario administrador. Sí. Que de hecho puede no ser el representante legal incluso. Lo normal, nosotros lo hacemos así cuando habilitamos cuentas, es que el usuario que queda como administrador es el representante legal. Pero hay casos en los que por X motivo no han puesto al usuario, al usuario cuando tú haces la inscripción para uh -huh. hacer para factura electrónica, no pone al, al, al, al representante legal como administrador. Y, no, y, y al final el representante legal no sirve. Hay una forma de solucionar eso que no, no viene al caso. Eh, pero tiene que ser un usuario administrador. O sea, cualquier usuario que esté con administrador en el mantenimiento de usuario puede autorizar a otro usuario, pero tiene que estar con la firma electrónica de ese usuario. No con y clave de de del usuario, ni, ni tampoco con y clave de la empresa. Ya, supongamos que, eh, listo, está autorizada la firma, pero ¿cómo yo como usuario podría evitar tener esta inconsistencia en LibreT y en Impuesto Interno? Es decir, ¿cómo yo podría saber si no están, eh, no, no están cuadrando? Eh, lo que hizo el usuario, o sea, revisar el registro de compra y venta. Bueno, específicamente el registro de venta. Ahí es donde está la información de lo que Impuesto Interno ha recibido o tiene. Entonces, si eso no te cuadra volver de LibreT, hay un problema y hay que revisar. Eso es como el resumen. Ya, hay otra parte que es el resumen de venta diaria donde también te informan la, la cantidad de boletas que están informadas por día, los sí, montos netos sí, y el total. Sí, ahí te informa. Eso lo vas sacando el justamente de los envíos que se hacen. Pero sí. la sumatoria de eso es lo que te complementa el registro de, de ventas Sí, porque o sea, parece, no recuerdo bien, pero parece que el cliente envió, de hecho, esa captura de pantalla, del resumen de venta. Ah, bueno, si te envían esa, claro. De hecho, se agregó hace poco un informe, que te, el libre de té, que te de librete que justamente te permite ver algo como esa pantalla para que los puedas comparar. Okay. Claro, no es obligatorio, o sea, con el resumen, con el registro de ventas podrías verlo, pero si te quieres como el detalle, empezar a buscar qué día es que no está cuadrado, etc., te, claro, tendrías que ver el que tú, que ah, es el resumen. Ah, y comparo lo... ambos, ambos resúmenes. Claro. Okay. Eh, ¿Cómo podría solucionar esto? Suponiendo que, listo, ingresé estas opciones que tú me estás diciendo y me percato de que, de que no están cuadrando. ¿Cómo lo podría solucionar? Eh... ¿Desde Libret, desde impuesto interno, desde ambos? En principio, yo lo, primero, yo lo primero que haría sería re, tratar de reenviar los documentos para no tener es que volver a emitir. Ahora, eh, en algunos casos me, me parece haber visto donde Impuesto Interno no te eh, permite enviar un documento timbrado antes de que la fecha que hayas autorizado al, al usuario. No claro. sé si es una validación, no sé si lo vi, no sé si fue casualidad, no sé si afectó por otras cosas, no me acuerdo. Pero el primer intento que yo haría sería tratar de enviar los reenviar los documentos porque al final los documentos rechazados por... Eh, root no autorizado a firmar, si el root ya está autorizado no debería haber ningún otro problema más que solamente el root, por tanto tratar de reenviarlo. Y lo segundo sería, bueno, eliminarlo o volver a emitir, tal como se hace con cualquier documento rechazado. Aquí lo importante es que no te pase y como no te pasa, revisando las cosas que se hacen. ¿Por qué? A ver, y aquí me van a disculpar los clientes, pero un poquito de lógica, o sea, si yo tengo autorizado el root A y lo cambio por el root B, lo mínimo que tengo que hacer es entrar y a ver si el root, o sea, a mí no me cuadra que yo pueda llegar y colocar cualquier root y cualquier root pueda facturar a mi nombre. Bo. Es que, o sea, claro, tú, tú dices que algo como de lógica y está bien, lo entiendo, claro que es lógica, pero muchos clientes no entienden de que hay acciones que se pueden realizar en librete que van a afectar en impuesto interno y hay otras que por mucho que tú cambies la firma en libre de té, no es lo mismo la, el mantenedor de usuario en impuesto interno, o sea, en ese, en ese caso específico son... Son cosas diferentes. O sea, claro, tengo que cargar el librete de, de la firma, pero a la vez tengo que auto, eh, actualizar los permisos de la firma libre de cargar el librete en impuesto interno. Sí, pues si no, no funciona. Claro, por ejemplo, el mismo tema de los folios. O sea, si, cargo folio, o sea, si solicito folios desde librete, de claro, o sea, esos folios van a ser autorizados desde impuesto interno, por lo tanto, impuesto interno va a tener esa información. Y si yo voy a obtener el, el archivo que solicité desde librete de a impuesto interno, también va a estar. Por eso, o sea, claro. Se puede decir que es lógica, pero tampoco los clientes saben eh, qué opciones van a afectar a ambas plataformas o solamente a una. Por eso que lo más importante es que si ven algo raro, nos avisen. Sí, lo raro son lo, los documentos sin estado o la alerta. Las alertas también son importantes. Eso por mi parte. Sí, hasta ahí mi consulta. <risa> bueno, súper corto entonces. Eh, a ver, el, el, el resumen de esto es, primero, lo que acabo de decir. O sea, si vas a hacer un cambio... Sobre todo de firma electrónica, es como lo más grave que puedes cambiar. Porque ni, ni siquiera los folios son tan graves porque... O, o, bueno, obviamente si no tienes folio no puedes facturar, pero al menos los errores que te a hacer han dado las un poquito más de sentido. Pero la firma sin firma electrónica no puede hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada, no, te, no tenemos cómo ayudarte. Entonces, si vas a cambiar la firma, asegúrate que esa firma que cambies esté autorizada en impuesto interno. Ya Catalina ya explicó dónde se hace ese cambio, lo vimos ahora. De todas maneras, si tienes cualquier duda, puedes abrir un ticket de soporte. Y ahí te vamos a orientar donde lo puedes hacer. Y si te interesa este tipo de contenido, recuerda suscríbete en YouTube, suscríbete en Spotify y nos vemos en el siguiente podcast.